¿Cómo acomodando aquí. Vale, vamos a tener un live en exteriores. Y bueno, yo quería hoy hablar precisamente de la productividad con pasión y con compasión. ¿Por qué quiero hablar de esto? A mí todo esto de la productividad, más que ser una ciencia que me permite hacer más cosas en menos tiempo, más cosas mejor, que me permite lograr 50.000 objetivos, para mí la productividad se ha convertido en el espacio, la manera de llegar a reflexionar sobre qué es lo que hago con mi vida y por eso es tan importante para mí la productividad, cuando hablamos de productividad por lo general hablamos de hacer cosas más rápido, hablamos de la eficiencia, hablamos de las herramientas tecnológicas hablamos de cómo... no sé, cómo cómo nos puede ayudar a hacer más y más La productividad para mí se ha convertido en un espacio más bien de reflexión y ustedes dirán, bueno, pero para eso no es estar la meditación, el autoconocimiento lo que pasa es que yo pienso que la productividad, solo por el, hecho, el mero hecho de ser productivo, solo por el mero hecho de utilizar unas herramientas súper sofisticadas, una cosa que sea así, toda brutal, eso realmente a la productividad no le da el poder que puede tener. Yo les quiero contar un poco la historia de por qué se desarrolla todo esto en mí. Y esta historia empieza con el suicidio. Esta historia empieza en un lugar muy oscuro y empieza en un lugar muy triste eh, Empieza en el 2016 cuando pues, una crisis de depresión muy fuerte Pasaban muchas cosas acá conmigo, pasaban muchas cosas en mi país, Venezuela Y pues yo caí en el agujero negro de la depresión Ese agujero negro que nos acompaña mucho desde muy jóvenes y que ni siquiera sabemos identificar Que este, siempre lo representan como el perro negro esa sombra que nos, que nos va acompañando que, que de alguna manera viene y va en el 2016 pues yo empiezo a sentir todas estas cosas que, que no sabía cómo ordenar, cómo poner, porque como en un cuento que, que les leí un mes pasado y que, que public, llegaron a publicar acá aquí todo salió bien aquí todo salió bien yo no me puedo quejar de mi experiencia migratoria, yo no tuve que pasar ni siquiera por la mitad de las cosas que pasaron los migrantes allá, sin embargo a los migrantes no nos dicen cuando llegamos a tomar esa decisión de emigrar, que vas a sufrir a lo que se llama el síndrome de Ulises, o el síndrome, creo que le ponen el nombre romano, no creo que sea el síndrome creo que es el síndrome de Ulises, que es ese duelo particular que viven los inmigrantes al salir de su tierra de origen. La, el hecho de emigrar de tu país, el hecho de irte de tu país, en las condiciones en que uno se va a Venezuela porque por un lado me voy por mi homosexualidad, porque allá nunca podría ser una familia y creo que siempre me hubiese ido de Venezuela a pesar de la situación política aunado a la situación política después de todo este régimen que el, al país lo volteó a cabeza y con el cual simplemente yo no voy a decir que si estoy en contra, a favor estoy en contra o sea, no voy a decir nada malo de él, simplemente no es lo que yo quiero para mi vida, no es lo que yo quiero para mi país punto y se acabó, cerramos ese tema pero no nos dicen eso y no te preparas para eso, porque tú llegas a este país en un modo de sobrevivencia, en un modo en el que es hacer, hacer, hacer, hacer, conseguir, donde tal, porque no tienes una casa que volver. En realidad aquí yo no tenía a nadie, sino a mí misma y a mi pareja de ese entonces. Entonces, pues tratamos de hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, y eso te va carcomiendo, eso te va destruyendo de alguna manera por dentro, y es algo que es parte de la experiencia migratoria y es algo que hay que abrazar como parte de la experiencia migratoria ese sentimiento porque si hay algo que me ha enseñado el, el budismo y en su esencia más simple y tonta porque tampoco es que es una profundidad religiosa ni nada, sino estar presente en el presente significa precisamente agarrar las experiencias, vivir las experiencias en ese presente y tomarlas como experiencias no como algo devastador, no como algo tal, sí, lo vamos a calificar, pero hay que tomarlo como experiencias. Si y tienes ahí es donde yo te digo que hay que abrazar un poco, entonces hay que abrazar esa experiencia del inmigrante y realmente detenerse a pensar que estás viviendo un duelo y es un duelo que puede ser prolongado en el tiempo, porque se dice que más o menos el duelo dura alrededor de un año, un año y medio pero el duelo del inmigrante depende de cuánto tiempo te tardas tú para establecerte. Entonces yo viviendo todo este duelo del inmigrante, viviendo problemas familiares normales, no les voy a decir que tienen unos problemas terribles y realmente hay una cosa que siempre se mantuvo allí que fue esta idea del suicidio La primera vez que yo intenté, eh, aunque atenté contra mi vida, yo tenía solo 15 años y cuando tienes esto en tu pasado, digamos Tienes que considerar que eso puede ir volviendo Y uno como niño, como adolescente No tiene las herramientas a su disposición Para manejar las cosas de manera Que tú puedas salir de eso Y que tengas herramientas para salir de eso o sea, Todo eso realmente se amalgamó Y como yo soy una persona que no solía mostrar Cómo me sentía realmente Pues el que me veía, me veía alegre Me veía sonriente, me veía contenta Me veía echando un chiste Porque yo siempre iba echando un chiste Siempre busco que la gente la pase bien Siempre esto Y por dentro me estaba rompiendo tanto me rompí, que fue la primera vez a los 36 años que pido realmente ayuda específicamente para este tema del suicidio llego aquí a un psiquiatra, fue, fue una experiencia un poco traumática eh, porque estás en un país ajeno en el que ir a un doctor significa un, un encuentro con tus deficiencias de alguna manera y no porque cuando tú llegas acá una de las cosas que, que es más fuerte es tu deficiencia como profesional, como persona, porque no manejas el idioma. Aquí en Montreal se habla inglés y se habla francés, más francés que inglés, pero el español, aunque sí está presente, no hay que decir que es, es como si te fueras a Noruega, qué sé yo, si sí está presente en las calles de Montreal, no es algo que tú te encuentres en las instituciones, digamos. Entonces, cuando tú eres inmigrante, tú quieres decirles, yo puedo. Yo puedo, yo puedo hablar, yo puedo decir las cosas Pero tienes que admitir que no maneja el idioma como ellos. Entonces encontrarte con estas deficiencias de alguna manera Estas cosas que tú crees que te faltan Porque le das más peso a un acento o a hablar perfectamente como ellos En lugar de comunicarte Fui al psiquiatra, este el psiquiatra fue muy, muy fuerte porque... O sea, solo hoy cuando yo le decía, tengo a mi mamá, medio enferma, en Venezuela, toma las pastillas. ninguna este ¿quieres este, salirte del trabajo por un tiempo y tal? Y yo le digo, no, mira, yo realmente necesito un Me dio las pastillas y tal. Y yo, yo siempre fui muy reacia a tomar antidepresivos y pastillas, porque digamos que la generación, sobre todo, yo creo que pasada, anterior era nuestra y nuestra, en este, cuanto a las pastillas es como un fracaso Entonces yo estaba harta de los fracasos, estaba harta de sentirme que no era lo mismo este mi idioma Estaba, estaba hasta aquí, hasta aquí. Eh, Empiezo a tomar las pastillas Y bueno, mira, todo mejora, todo realmente tal Hago una terapia eh, que me ayudó muchísimo, la verdad Me ayudó muchísimo a sanar sobre todo la, la relación con mi madre este, Madre tierra y madre madre Sí. Eh, hice de hecho una constelación familiar que se las recomiendo muchísimo como, como técnica eh, basada en la psicología este, Yo no sé mucho de la teoría, pero mueve mucho las energías, yo creo que en la dirección correcta Y me tocó hacerle una constelación familiar con alguien que estaba resolviendo este, temas de migración también Y en algún punto esa persona le pidió perdón a México por venirse a Montreal y yo sentí también que había abandonado Venezuela Entonces yo sentía que tenía que pedir ese perdón En fin, eran como muchas cosas revueltas Entonces ustedes me dirán, ¿qué demonios? Por favor, explícame que ya llevo aquí como cinco minutos oyendo esta perorata y no entiendo ¿Dónde viene la productividad? Soy una persona que ha escrito eh, ficción eh, desde hace muchos años eh, Hice talleres maravillosos en Venezuela este, del gobierno y no bueno, los del gobierno eran los mejores, realmente. Eh, conocí a muchos escritores y tal, yo misma me atreví a, a escribir un libro de cuentos que publicaron allá en Monte Ávila, eh, y bueno, siempre seguí escribiendo, siempre seguí con esa curiosidad. Yo me di cuenta que la escritura para mí representaba como una fuerza casi fisiológica, en el sentido que era comer, cagar, era escribir. Entonces era como, como algo que yo necesitaba para seguir, y yo decía, si yo estoy haciendo todo este esfuerzo por estar bien y tal, hay una de las cosas que siento, y creo que aquí viene la crisis de la mediana edad, durísimo, que me dio a los 36, este, y es precisamente, esa crisis en donde dices, a ver, yo, yo siempre lo pongo así, tienes este recorrido de la línea de tiempo, no importa dónde veas que es la mitad, no tiene que ser en la mitad justa de tu vida, pero hay un punto de inflexión en el que tú te vas a preguntar qué hice yo con este pedazo que vino antes de este justo momento, qué he hecho yo y te das cuenta que todas las opciones que tomaste en este pedazo cortan las posibilidades de lo que puedes hacer en el siguiente, ¿sí? Porque tienes por un lado las circunstancias, naciste de un género tal, en una cultura tal, con una fisionomía tal, con una genética cual, estudiaste esto, al estudiar una carrera dejas todas las otras por fuera, y yo siempre fui multipotencial, una persona que tiene diversísimos intereses, yo en lo que salí de Ingeniería de la Simón, me puse a estudiar literatura, eh, literatura filosofía antigua, o sea, son, siempre han sido gustos muy similares, entonces a nosotros nos meten el chip, de que existe una única vocación, que es lo que le va a dar el norte a tu vida Y cómo vas a seguir tú, tu estrella, y Iván, y la pasión, y la vocación, y toda la paja loca A mí nunca me llegó eso, porque yo iba para un lado para el otro, entonces era una inestabilidad una cosa Yo dije, pero hay algo que siempre se ha mantenido allí, y es la escritura Entonces yo me dije, mira, vamos a hacer algo Vamos a asegurar que yo pueda mantenerme escribiendo para eso yo tenía que buscar tiempo, porque en ese tiempo yo trabajaba entre 10 y 12 horas porque mi, mi ritmo de trabajo era muy, muy acelerado, muy fuerte. Y yo quedaba tostada, maní tostado en ese cerebro porque ya quedaba agotada. Entonces yo me puse a ver, ok, ¿cómo puedo organizarme mejor y tal? ¿Cómo puedo hacer esto? Empecé a hacer cursos de gestión de tiempo, empecé a montar como un workflow flujo de trabajo con herramientas que me permitiera a mí levantarme en las mañanas escribir, hacer ciertas cosas unas rutinas y empiezo a investigar todo esto de la productividad también en paralelo empiezo a investigar temas de escritura yo tenía que asegurar que la escritura estuviera presente en mi vida para yo poderla tener como una tabla de salvación, yo creí en ese momento que esa era la tabla de salvación entonces me pongo a estudiar esto de la productividad la productividad, la productividad, la productividad y en paralelo este, yo empiezo a escribir empiezo a mejorar todo, empiezo como, como de alguna manera a estabilizarme pero justamente en Expedia empiezan a salir temas relacionados con diversidad e inclusión, con salud mental y yo me empiezo a meter por ahí y me empieza a llamar poderosamente la atención ese hecho de poder trabajar con la gente y también pasó que como yo estaba lejos con mis amigos pues yo también empezaba como a dar consejos a ayudar a la gente a decirle oye si tú quieres empezar por aquí tal me di cuenta entonces del papel tan enorme que tiene la creatividad en nuestra línea de vida ¿por qué? porque la creatividad yo no la tomo como que ay si él es muy creativo él mira si tú le das así cuatro ingredientes es un plato buenísimo de no no la creatividad es el acto de crear Es ese acto en el que nosotros llevamos lo que tenemos acá Lo llevamos al mundo físico, lo realizamos, lo hacemos ¿sí? Lo ponemos ahí en el mundo Y es importante, es muy importante que nosotros nos mantengamos En esa, en esa esfera de la creatividad Porque muchas personas cuando tú le preguntas ¿Por qué te levantas en la mañana? No tienen otra cosa que contestar. Que bueno, para pasear el perro, para la familia, bueno, pues tengo que ir a trabajar, tengo que mantener mi casa. Otra vez, ¿por qué te levantas en las mañanas? El ¿por qué te levantas en la mañana? Tiene que ver contigo. Así seas la madre más dedicada al mundo, el padre más dedicado al mundo, la persona que se desvive por su familia, la creatividad es un acto individual de la conciencia. La creatividad es tú, contigo, para ti. Y a pesar de que nosotros, no a pesar, además de que nosotros vivimos como ambientes de, como, como animales de comunidad, con personas, con tal, pues yo lo que te digo es que la creatividad te hace mejor persona para tus hijos y para tu familia. Si tú no tienes un tiempo para ejercer esa creatividad, entonces, esa creatividad, Va a pasar como que se quede un agua estancada allí Se queda un agua estancada y se va pudriendo No fluye La creatividad es lo que hace que los jugos de la vida fluyan Porque los hijos no son una razón de vida, señores Lo siento Si los ofendo Los hijos son algo maravilloso Yo no los tengo Y no hablo desde el odio a los niños para nada ni nada de eso Pero la razón de ser tuya tiene que ser tuya Para que si tu hijo... Vea cómo eres un individuo sano, cómo eres un individuo creativo, creador, cómo eres un individuo productivo, cómo eres un individuo que haces en el mundo. Porque ellos aprenden imitándote a ti. Entonces, mientras tú les des más independencia, eso es lo que ellos van a imitar. Tú se las tienes que mostrar. Entonces, yo llego a esto de la productividad y, y yo empecé a experimentarlo todo, todos los métodos, todas las cosas y me di cuenta que siempre fracasaba, me di cuenta que siempre fracasaba y era por eso, porque yo no tenía clara realmente cuál era mi intención al levantarme en las mañanas, yo no tenía clara mi motivación a veces esa motivación llega por casualidad, a veces la podemos ir a buscar, a mí me llegó entre la casualidad y la búsqueda, digamos que la búsqueda es que abrí mi corazón, abrí mis ojos a que, a que a que lo que estaba allí alrededor entrara y llegó por casualidad porque yo empiezo a hacer estos videos de youtube en donde empiezo bueno Kickstarter para proyectos como usar Trello y tal y todo ese mundo de la propiedad que me iba enamorando y poco a poco me doy cuenta que todo me va llevando todo lo de la salud mental todos mis propios problemas de salud mental me van llevando a empezar a hablar de todos estos temas no solo de productividad, sino cómo tu salud mental afecta esa productividad, cómo afecta tu vida. Yo cuento mi historia en un video. Ese video yo lo pasé por la red de todo Expedia. Así como les digo, les puse subtítulos y lo pasé. Que era una de las mayores vergüenzas que ustedes se pueden imaginar. Una de las mayores vulnerabilidades. Yo desde, desde joven he sido la mejor alumna, la mejor emastor. Imagínense mostrar esa vulnerabilidad ante todo. Y allí me di cuenta del poder que tiene mi palabra. Y no es porque mi palabra sea más que otra. Es porque mi palabra tiene el deseo de acompañar. Y en esa compañía, realmente lo que quiero es que esa persona no se sienta sola, que esa persona no se sienta perdida. Que esa persona sienta que puede hablar. Es, es ejercer esa escucha activa. Y es también... Orientar, tomar de la mano Y yo me di cuenta Que esa era la razón realmente Para levantarme en las mañanas Porque todo esto que yo hago Es muy variopinto Es muy, es muy de sí, video, técnica SEO, busca el algoritmo YouTube y tal, la monetización De no sé qué ta. Pero al final del día Lo que es realmente poderoso De todo esto, a mí eso me entretiene, me encanta Ojo, oh, no, no, no, no, no, no se los digo pero A mí eso aparte me encanta pero al final del día, el que a mí me escriba mensajes diciéndome que uno de los videos que yo puse en YouTube, que yo puse aquí en Instagram que uno de esos videos cambió de alguna manera la vida de alguien no drásticamente, oh, porque esta broma no es para de sufrir pero que lo cambió en el sentido de que esa persona empezó a pensar las cosas de manera distinta porque ya bien sea que, o bien sea que conoció el concepto de la multipotencialidad o que se dio cuenta que la, que la productividad no es hacer más en menos tiempo, o que, o que dejó de obsesionarse con hacer miles de cosas que no tenían sentido ni siquiera para, para, para él mismo, porque ni siquiera sabía que era lo que quería. Él estaba haciendo lo que las personas creían que era lo correcto, lo que creía que las personas creían, que y así se arma esa cadena. Yo me di cuenta que eso es lo que le da energía a mi cuerpo para levantarse cada mañana. Y por eso yo estoy aquí cada sábado, estoy los domingos por YouTube. Estoy creando este programa del que les quiero hablar. Que es darse cuenta que la productividad tiene que estar llena de amor. De amor por lo que eres y por lo que haces. De compasión y de pasión. Cuando tú estás claro en tus intenciones. Cuando tú sabes lo que tienes, con qué cuentas y hacia dónde quieres ir, porque quieres ir hacia tu felicidad y a la felicidad ya le pusiste un significado. Porque recuerden que la felicidad, el éxito, son conceptos vacíos. Los vas a definir tú. El estado de tu felicidad es el que tú defines. Pero si no eres capaz de verte, si no estás conectado contigo mismo como para escucharte, como para verte, como para conocerte, entonces cómo vas a saber qué es la felicidad para ti. Entonces empezamos a perseguir cosas que no son nuestras, que son culturales, que son familiares. que es el deber ser? que es lo que creemos es el deber ser? que es lo que creemos que es lo correcto? Y peleamos por eso correcto y peleamos con, con, por nuestros ideales y peleamos diciendo que lo que yo pienso sí es correcto y lo que tú piensas no es correcto. Realmente tú ahora, porque puede ser que lo tengas ya, tú ahora eres capaz de saber por qué. Te levantas en las mañanas. Tú me puedes decir qué es tu felicidad. Tú me puedes decir cómo las empresas ponen cuál es mi visión y cuál es mi misión. Porque ustedes creen que las empresas se tardan tanto y ponen tantos recursos cuando son buenas en definir una visión y una misión. Porque eso es lo que va a hacer rodar a la empresa. Es saber el por qué, el qué, y el cómo se averigua, el cómo se arma el cómo es el que tú quieras cómo lo vas a hacer pero tienes que estar claro cuál es esa estrella del norte que va a dirigir tus pasos hacia un lugar en el que estés en armonía en armonía y cuando digo en armonía es en armonía los elementos que tú selecciones que tienen que estar en armonía ahí entra desde la estabilidad económica hasta la estabilidad emocional hasta esa energía de creador que tienes adentro entonces si tú no tienes, y yo hablo de aquí, fíjense que yo siempre me señalo aquí porque yo siempre lo, me lo imagino, como que hay un cableado aquí, que hay unas conexiones aquí, me imagino como si yo fuera, me quitaran así la cara así y fuera como un robot con conexiones. Y yo lo que sentía en el 2006, y en el 2000, perdón, en el 2016 y en el 2017, y sentí mucho antes en muchos momentos y fui capaz de seguir rodando y de seguir viviendo de alguna manera. Era que estaba completamente desconectada Yo recuerdo una vez que me emborraché con unos amigos Escritores, por cierto Y yo les confesaba así como que Pero es que yo no siento nada Yo no soy capaz de sentir nada Así era el nivel de desconexión En el que yo estaba a los 25, 27 años Y entonces llego a este mundo de la productividad De la creatividad Y me pongo a A, a a trabajar estas cosas desde, desde otra perspectiva, desde la perspectiva del autoconocimiento, desde la perspectiva de, de realmente ver qué intención hay detrás del por qué de por qué fracasaban todos mis intentos de poner el sistema perfecto de productividad, seguir Get Things Done, seguir eh, productivities etcétera, etcétera, etcétera y es porque no estaban reparadas las conexiones conmigo misma. Reparar las que tienes contigo misma, y ya voy a responder esa pregunta, o es reparar eso requiere terapia y también requiere acción, porque yo siempre digo que hay como una pirámide de atención el psiquiatra cuando tienes un desbalance químico en el cerebro que tienes que tratar Está el psicólogo que hace terapia para manejar trauma, para manejar relaciones familiares, etc. Y está el coach, lo que se conoce como el coach, lo que se conoce como alguien que te va a acompañar en una tarea específica, en una tarea que es tarea, que requiere acción, que requiere un punto A, un punto B al que vas a llegar. Y eso soy yo en esa pirámide. Entonces creo este programa en donde puedes explorar esta razón de ser y no lo haces solo, lo haces conmigo y otro grupo de personas que están en esa misma sintonía De descubrir qué hay más allá de lo que yo creo que es correcto, de lo convencional Qué es lo que realmente me va a hacer feliz Qué es lo que va a hacer que yo piense en mi legado Que yo piense que cuando llegue al final de mis días, el día antes de morir Cuando yo vea atrás, yo me pueda ir tranquilo No porque tenga que dejar fortunas y tenga que dejar inventos Y tenga que dejar patentes y tenga que dejar mi nombre escrito en la piel no, es porque yo fui capaz de vivir cada día presente, de vivir cada día con la intensidad, con las ganas, con esa energía bonita, de que yo viví los días de sonrisa, los días de llantos, los viví a plenitud, que yo viví como decidí vivir, que yo ese día que me vaya a ir o antes de irme, yo puedo decir con orgullo que me hago responsable de todas las cosas que hice, de todas las decisiones que tomé, que yo fui a donde quería ir. Esta razón de ser que vamos a buscar en este programa que estoy planteando y que, y que se está planteando en tres partes, como nos pregunta hacen, ¿debe ser sostenible en el tiempo esa razón o pudiera tener variabilidad día con día? Creo que no está en extremo de día con día, pero sí es variable, porque recuerden que nosotros cambiamos, nosotros estamos en una constante evolución y por eso yo quiero plantear estos programas precisamente para que tú cuando necesites esa guía, cuando necesites saber, hacia dónde vas, cómo van las cosas, cuando te sientas un poco perdido incluso, puedes repetir el programa sin mí, puedes hacer otra vez los ejercicios y decir, oye, mira, esto cambió así, esto cambió asado ¿por porque es esa cosa de la vida examinada, la que hablaban los griegos, esta vida que no es solo mirarse al ombligo todo el día, sino no ir por la vida así como si fueran unas olas y tal y no me meto, no, no me zambullo, en realidad no nado sino que floto entonces ahí es donde viene esto de examinar las cosas cuando sintamos que estamos perdiendo como el rumbo y, y eso se siente, eso se siente cuando te sientes perdido, cuando te sientes en esas encrucijadas cuando no sabes cuál es el siguiente paso la idea es que con este tipo de cosas hay muchos métodos, el que yo te planteo es el que yo seguí el, que el método que yo te planteo no es un método, es, es, es una experiencia de grupo en la que a través del intercambio conmigo, con las personas que estén en el grupo y estos ejercicios guiados y todas estas conversaciones que se van a dar, tú puedas verte, es poner un ejemplo, por eso este programa se llama un viaje lúcido a tu interior, es un viaje con claridad un viaje que ayude y contribuya a reparar esas conexiones que por una u otra cosa pueden estar un poco deterioradas, dañadas, incluso rotas. Obviamente, hay muchas cosas que se tienen que reparar con terapia, este, yendo profesionales de la psicología, sí, y psiquiatra, si es que necesitas el psiquiatra, hola ¡oh, Ángeles, pero hay cosas que necesitan acción, que necesitan definir, y ahí es donde personas como yo, que han pasado por este peo ya, para decirlo, decirlo claro raspado, podemos ayudarte o podemos, o podemos ayudar a la gente, ¿por qué? porque ya pasamos por esto y no solo pasamos por esto, sino que lo documentamos y en esa documentación también nos fuimos a investigar y yo soy una apasionada en la investigación y en todo esto, entonces en ese momento agarré todo eso que me pasó y lo transformé, lo transformé de manera tal que fuera útil a otras personas, primero empezó con mis amigos, primero empezó con las personas que tenía cerca, incluso empezó mi trabajo en Expedia cuando a los developers, a los desarrolladores de software, yo le empezaba a hacer dinámicas para descubrir sus perfiles de personalidad, para que se empezaran a comunicar mejor, para que conocieran incluso sus su ritmos, sus hábitos, para que tuvieran tiempo de trabajar sin ser molestados, es decir, poner en práctica una serie de cosas que son muy, muy, muy de la ingeniería y muy, muy, muy, de verse, pero verse como si fueses una empresa como si tienes una visión una misión, tienes unos valores tienes, tienes unos ideales que son los por los que tú quieres actuar para que te acerques cada vez más a eso que se parece más a la felicidad que es tu armonía, que es donde tú, tú quieras estar para que tú decidas cuál es el próximo paso que no lo decían por ti, que no lo decían las circunstancias basta de esa victimización no, todo está o y es lo que tú hagas a esas circunstancias Y sí, y sí, y lo digo Y sabiendo cómo están las cosas, pandemia Venezuela, las guerras, yo no sé dónde Sí, pero tú eres el dueño De tus decisiones, no a las circunstancias Pero tú sí eres de tus decisiones Entonces si estás en, como en esa encrucijada Perdido, no sabes qué vas a hacer Este programa es lo, que te, lo que te va a ofrecer En tres partes, para ya contarles de qué va Es productividad Compasión Y compasión y con compasión porque cuando cuando se ha escrito se ve chévere pero dicho es medio extraño entonces yo tengo tres partes en ese programa Arge, Energeia y Kéfalos. estos nombres vienen del antiguo griego y significan el principio, la energía y el cerebro entonces en el principio nosotros vamos a tratar de buscar el principio a nosotros mismos los hoy o los primeros filósofos griegos ellos lo que buscaban era cuál era el componente principal de la vida Y así nosotros vamos a buscar cuál es el componente principal de nuestra vida Cuál es ese valor regente, esa estrella del norte Que a mí me va a llevar a donde yo voy a ser más yo Ahí agarro algo de la sabiduría ancestral de la película El modo de ver todo sobre mi madre que es el monólogo del agrado Y ella dice que uno es más feliz cuanto se parece más al sueño que tiene uno de una misma entonces es eso, es parecernos más al sueño de nosotros mismos Pero cómo vamos a saber cuál es ese sueño Si ni siquiera estamos conectados con nosotros mismos Entonces, ARGE, el principio, lo que busca es reconectarte contigo Tomar como una, es como, es como verte Como verte por dentro, empezar a hacer ese viaje lúcido al interior Explorarte, ver qué es lo que tienes, ver cómo eres Ver por lo que pasaste, ver en dónde estás y con eso, tener la información suficiente para decir cuál es tu porqué El por qué te levantas en las mañanas. Luego que tengamos claridad ese por qué, que ese por qué, y recuerdo la pregunta de SS, que ese por qué sí es movible en el tiempo, y tú vas a poder repetir ARGE cuantas veces quieras tú solito, porque ya vas a saber cómo son los ejercicios y todo, y te va a dar ese panorama. Luego viene la parte de energía Energía es energía. ¿Qué necesitas tú para moverte? Tener tu motivación clara. Tú tienes tu porqué y ahora vas a ver cómo se traduce ese porqué en un qué en el mundo. Vas a ver cómo tú vas a manifestar en ese mundo lo que quieres hacer. ¿Cuál va a ser ese siguiente paso? ¿Cuál va a ser esa motivación? ¿De dónde vas a sacar la gasolina para poder mover esa máquina productiva? ¿De dónde vas a sacar esa gasolina, esa energía, esa energía para producir realmente? Porque nosotros alcanzamos cosas es produciendo cosas, es creando desde una silla hasta una tesis de grado. Entonces, en Energuella vamos a discutir eso y no solo eso, sino que además vamos a ver cómo somos nosotros haciendo. Vamos a descubrir qué somos nosotros haciendo, cuáles son nuestros ritmos, cuáles son nuestros hábitos, cómo nosotros nos ponemos manos a la obra. Y haciendo consciente eso, vamos a hacer consciente algo muy importante, que es dónde, cómo, cuándo, con quién, para qué, etcétera, invertimos nuestro tiempo. El tiempo es nuestro recurso, es nuestro activo, si estuviéramos hablando de una empresa. Es lo que vendemos para comer, porque vendemos tiempo en una empresa en la que trabajamos para obtener dinero y poder pagar lo que tenemos que pagar. Entonces el tiempo es nuestro bien, claro, un tiempo lleno de conocimientos, bla, bla, bla Pero vamos a dejarlo siempre en el tiempo Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Cuando tú dices que no tienes tiempo, y me lo contaba un chico en el último taller que vi Me decía, le preguntaron una serie de empresarios súper importantes y tal Bueno, y tal, no sé qué Y, y sus hijos, ¿te quiere a sus hijos y tal No, mis hijos son lo más importante de mi vida porque mis hijos son lo mejor y tal Y yo amo a mis hijos y quiero estar con mis hijos todo el tiempo que yo pueda y tal ¿Y pasa tiempo usted con sus hijos? No, mira, yo no tengo tiempo, yo trabajo mucho, este, yo de verdad que no, no tengo casi tiempo para verlos Oye, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, claro, imagínate, yo voy por el equipo tal. ¿Y usted vio el partido la semana pasada? Pues claro, no, ¿viste la goleada que le metieron a esos ta, ta, ta? Y no tiene tiempo para pasar tiempo con sus hijos, ¿no? Gracias Y a todos nos va a pasar así Si, tú, si, tú, si ustedes llevaran un inventario más o menos de las horas el día y cómo las usan y todo eso se darían cuenta en dónde están realmente poniendo su tiempo y al saber en dónde están poniendo su tiempo no es que van a decir, ah mira yo no quiero poner qué, qué horror, no sé cómo manejar mi tiempo, qué estrés no, lo que va a pasar realmente es que ustedes van a decir sí quiero continuar poniendo mi tiempo aquí, lo quiero poner allá es como si tuvieran un portafolio de acciones de la bolsa entonces yo quiero invertir en esta acción, quiero invertir en la otra quiero invertir en la demás allá That's it. van a poder decidir, todos estos programas ARGE y ENERGELLA te van a dar información necesaria para que tú puedas decidir qué haces con tu tiempo, qué haces con tu energía, qué haces con lo que tú tienes para vivir, para pasar los días, porque qué pasa al principio hablábamos de la crisis de la mediana edad entonces todo lo que hiciste aquí te llegó a este punto, entonces en este punto si tú sigues como vas y no estás conforme con lo que ya pasó, vas a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo hasta que te mueres. Porque la muerte está más cerca cuando está en medio. Entonces, ahí es donde tú te tienes que preguntar, oye, ¿puedo cambiar algo? ¿Quiero cambiar algo? ¿Necesito cambiar algo? Y esa es la crisis de la mediana edad. Te das cuenta que ya el abanico de posibilidades que cuando tenías 20 años era súper abierto porque ni siquiera habías decidido qué ibas a estudiar, qué ibas a hacer con tu vida, si ibas a tener hijos, si te ibas a casar. Te das cuenta que eso se redujo. Que ya pasó a la mitad de tu vida y en esa mitad de tu vida tomaste decisiones, entonces tú vas a seguir queriendo que las decisiones las tomen las circunstancias por ti o que las tomen otros por ti, no, y para tomar decisiones tienes que tener la información necesaria para tomar esas decisiones, entonces con ARGE vas a tener esa fotografía que te va a permitir tomar las decisiones porque vas a saber quién eres, vas a empezar a reparar esas conexiones y con NRG ellas vas a definir cómo vas a mostrar eso al mundo, ¿Cómo vas a agarrar ese, ok, yo soy esto, yo quiero esto? esta es mi North Star, esta es mi estrella del norte Por acá voy, esta es mi felicidad ¿Y cómo hago eso? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo, ¿Cómo yo traslado eso al mundo real? Y luego viene la parte del cómo El cómo es Kephalos Kephalos significa cerebro Y ahí vamos a construir esa, esa... Es como un cerebro alternativo Yo por eso lo llamé Kephalos Porque yo lo veía como ese vehículo que me va a permitir a mí navegar en este viaje O lo veía como un cerebro alternativo en el que yo puedo confiar mi información Puedo confiar mis procesos para que entonces esa máquina empiece a andar Y ahí es donde viene la productividad más dura y más pura Porque vamos a aprender técnicas para que ustedes tengan todas las piezas De ese rompecabezas o de ese Lego que ustedes quieren armar ¿Qué es lo maravilloso de todo esto? Lo maravilloso de todo esto es que tú lo puedes hacer cuando te dé la es decir, tú haces los programas ARGE, Energéa, Kéfalos. Si no quieres hacer ARGE ni energueya, haces nada más Kéfalos y te enfocas en lo que son las herramientas y los procesos productivos. Si tú lo que quieres es ver, mira, tú tienes claro cuál es tu qué sabes por qué te levantas en la mañana, pero no sabes bien cómo trasladarlo a la realidad, Ah bueno, para ti es Energía, ya vas a ver tus hábitos y vas a ver tus motivaciones más profundas Para ver cómo se traduce eso en un qué Y si tú estás que necesitas una brújula, que necesitas un mapa Que necesitas otra vez verte, que necesitas conocerte y reconocerte Entonces para ti es arge Y vas a tener es un conjunto de ejercicios, un conjunto de cosas Que te van a ti a permitir armar y desarmar las cosas A aplicarlo a ti mismo cuando tú quieras sin necesidad de hacer otra vez el programa ¿Qué significa esto? Todos estos procesos, cuando, cuando yo los veo como, este es el método infalible de no sé qué, a ellos digo, mm, a mí eso no me sirve. ¿Por qué? Porque, y sobre todo como multipotencial, pero como persona, nosotros cambiamos. Yo soy la misma que hace un año, hace tres meses, antes de la pandemia, después de la pandemia, cinco años, hace diez años. Entonces, ¿sabes? Este yo no puedo garantizarte que a ti lo que te funcionó hace un mes, hace un año, te vaya a funcionar mañana o pasado mañana o en 10 años, pero sí te puedo dar las herramientas básicas para que tú tengas la noción de cuáles son los elementos que necesitas para armar tu sistema, para ver por qué o dónde estás, quién eres y por qué haces las cosas, para que puedas definir conscientemente qué significa tu felicidad Luego, ¿con qué, haces? O sea, ¿qué haces con eso? ¿Tus hábitos? ¿Cómo se maneja tu motivación? ¿Por qué te levantas en las mañanas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en el mundo? ¿Cuál va a ser tu contribución y tu impacto en el mundo? Y luego, tienes el cómo. Ah, bueno, mira, esto lo voy a hacer así. Tengo esta herramienta y te voy a mostrar un montón de herramientas, pero te voy a mostrar qué es lo que necesitas. Y puedes usar la herramienta que a ti te dé la gana. Yo te voy a mostrar ciertas, tú puedes usar la que te dé la gana. Y ese es este sistema que amo con locura. En general van a ser grupos pequeños porque máximo 10 personas, pero como máximo, porque la idea es que esos grupos tengan una sinergia entre sí. Y cada uno de esos módulos, cada uno de estas partes del programa de Argen, Arguella y Kéfalos, van a durar 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas y no lo que sea... Porque en ocho semanas vamos a poder medir progreso, vamos a ver evolución, también vamos a cohesionarnos nosotros como grupo y luego se está armando también una comunidad con el apoyo de Move Up, este y, y Mujer Cronopio, una comunidad para que nosotros podamos regresar a discutir temas, hacer mastermind un montón de cosas que todavía estamos planificando. Si esto te interesa... Si tú crees que esto es para ti porque no sabes cuál va a ser el siguiente paso, porque tú sientes que lo que estás haciendo no te hace feliz, que todos los días son iguales, que de verdad no tienes energía para levantarte de la cama, incluso que ya estás en un proceso depresivo. Primero, si estás en un proceso depresivo y crees que estás allí, si tienes pensamientos suicidas, por favor, por favor, por favor, busca ayuda. El día que yo busqué ayuda cambió mi vida. Hay que buscar ayuda profesional. Esto en ningún momento es una terapia, ni sustituye a una terapia. Esto es complementario y esto es algo que tú puedes hacer para irte conociendo cuando estés preparada para, o preparado para tomar ese paso. Entonces, si tú estás en esa, en esa cosa de que no sabes qué hacer, de que, de que no, como que perdiste el norte, como que llegaste a esa crisis de la mediana edad y dijiste, oye, no sé, no sé qué viene, estoy asustado, no, no, no sé cómo ha pasado mi vida hasta ahora, eh, eh, quiero parar y no sé cómo, yo creo que Arge es para ti Arge es para ti, para que comiences este camino y te des cuenta de quién eres, el por qué haces las cosas luego pasamos a nergueya luego pasamos a Kefalos y cada quien puede hacer, podemos hacer el programa completo pueden hacer cada módulo por separado, si quieres investigar más sobre tus hábitos, sobre por qué no, no, no, no tienes esa energía y esa fuerza de voluntad para hacer las cosas, entonces es mejor energía ya para ti, si quieres ya poner en marcha tus este, procesos y tus herramientas de productividad, lo tuyo es Kéfalos, pero recuerda que para llegar a quéfalos es importante que tengas definido el por qué y el qué eh, de las cosas, tienen que estar definida tu motivación, porque si no vamos a caer como en esa misma en esa misma ruedita de siempre sí mira yo, es como las dietas, pues que es algo que, que, bueno, de eso yo tengo un libro completo y no funcionan porque en realidad no parten de la convicción de las cosas, no parten de la intención de las cosas y así es cuando realmente las cosas se pueden mantener en el tiempo cuando todos estos procesos de productividad, de creación se pueden mantener en el tiempo Empiezo a estudiar la productividad, me doy cuenta que es una cosa que está, pff, ni siquiera es una cosa que tú puedas seguir como un hilo coherente Porque de una cosa saltan a otra y, y básicamente lo que yo quiero es tomar a la gente de la mano y decirle Oye mira, esto es la productividad y te va a servir para esto mientras tú tengas claro tú por qué Es decidir en qué inviertes tu tiempo y hacerlo de manera tal que tú seas el que tiene la responsabilidad la, la responsabilidad contigo de invertir ese tiempo en algo que vaya en aras de tu felicidad en algo que vaya en aras de tu felicidad en tanto que cuando tú estés ya a punto de morir tú puedes decir viví simplemente viví y es tan difícil vivir pasamos tanto tiempo desconectados por mira todo el mundo tiene un abanico de razones completamente diferentes yo les cuento, les puedo contar las mías, me contará otra persona que esté aquí, otras. Yo realmente los animo a que si ustedes están en esa encrucijada, por decirlo así, se animen a hacer esta, esta experiencia conmigo, eh, ya, ya puedo decir que personas, amigas, extrañas, han pasado por este proceso y, y el cambio en sus rostros, el cambio en, en, en, esta, en este vínculo que se forma es espectacular, es maravilloso. Es, es realmente, cómo les podría decir, es, aparte de lo que me hace levantarme en las mañanas, es decir, mira, todo este dolor, todo esto que pasó, sirvió precisamente para yo ver esa cara de eureka, o esa cara cuando una persona dijo, no estoy solo. Esa cara cuando la gente dijo, oye, yo puedo hacer las cosas de esta manera Esa cara cuando me dicen, oye, yo retomé la novela que, iba, que, que, que quería escribir Oye, me di cuenta que no sabía por qué me levantaba en las mañanas Y eso son cosas que me dijeron la semana pasada Así como, como hay personas que me han dicho que sus propios hijos están pasando por cosas así como las que yo pasé Y que verme a mí les da esperanza de que se puede salir De que no siempre te tienes que quedar con el perro negro junto a ti Entonces me encanta tener la oportunidad de trabajar con alguien al, al que todo este conocimiento de productividad, todo, todo esto por lo que yo he pasado personalmente, porque este programa es mi propia historia, este programa es el reflejo de mi propia historia, es hacer de mi dolor, del dolor de mi historia personal, hacer algo que llegue a otra persona y que le diga, no estás sola, aquí está mi mano Y eso es Arje para mí, eso es energía eso es Kéfalos. Fíjense, yo aprendí dos cosas que fueron los con, las, las que, que fueron la impronta, o, o con, lo que, con lo que yo le di forma a, a todos estos programas de productividad. Y son conceptos del budismo. Uno es el mindfulness y el otro es la compasión. El mindfulness lo que es es un recordatorio personal de estar presente en el presente. Es no proyectarse al futuro de manera tal que el presente se haga borroso Porque el presente es lo único que tenemos en el presente. Es donde realmente podemos actuar. Y no solo actuar, también podemos experimentar las cosas. Y es importante entonces estar presente para poder... No es eso. Uy, perdón. no soy la puerta. Este... Es importante entonces estar presente en ese presente para poder vivir. Eso es vivir. Y luego está la compasión, que es la que le da también nombre a este programa de productividad, compasión y compasión. Y es dejar de hablarnos como si fuéramos los peores del mundo. Es el equilibrio que yo encontré para entablar un diálogo y no para entablar un juicio con mi narrador interno. Antes de esto, mi narrador interno era súper duro, era un mercenario. Y, y ahora yo siento que mi narrador interno está allí, pero yo puedo conversar con él. Cuando yo me voy por esas espirales de tú eres lo peor, tú no sirves para nada, eso que hiciste no sirve para nada, se van a dar cuenta que eres un fraude, se van a dar cuenta que eres un impostor, ¿cómo se te ocurre ti decir que ibas a hacer esto porque dijiste que.? Yo puedo decir lo que okay, yo Pero realmente eso es lo que está pasando, ¿te acuerdas aquella vez que pasó tal? tal, tal? Y equilibrar un poco, porque. Eso es, lo que, eso es lo que realmente nos va a permitir a nosotros actuar de una manera continua en el tiempo. Porque si nosotros nos dejamos siempre pisar de alguna manera, o somos siempre juzgados, a ah, tú eres, no sé qué, por ese narrador interno, al final de cuentas, nosotros vamos a quedarnos pegaditos ahí en nuestra zona de confort Y no es porque no nos podamos quedar pegados a la zona de confort A veces lo mejor es quedarse pegados a la zona de confort O sea, no hay rollo Pero qué pasa Que cuando la zona de confort se, se convierte en una prisión Porque tú no vas a actuar para no poner en peligro esa zona de confort Ahí es donde hay que salir Y la única manera de salir es vencer esa puerta Que la está custodiando de alguna manera el narrador interno ¿Por qué? Porque ese narrador interno es la voz de tu cerebro protegiéndote. Ese narrador interno no es que es una mala persona, no es que todos tenemos una voz demoníaca dentro que nos posee. Que nos posee, yo sé que posee, pero se sé, mejor posee. Este, nosotros realmente lo que vamos a hacer con ese narrador interno es entablar conversaciones para que nosotros podamos razonar con él hasta dónde tiene que llegar el miedo. Y la compasión es la manera amorosa de hablarle al miedo. la compasión es para mí o ha sido una escuela de debates que me ha enseñado a mí a argumentar de una manera tranquila en paz con ese narrador interno dejando esas emociones tan tan tan intensas de un lado y diciendo ok vamos a ser un poco más objetivos aquí vamos a tratar de calmarnos allá ojo hay días en que me voy por la bajada de tazón trabajaba bueno, súper conocida llegando a Caracas, que sí, trabajaban ¿sí? que no, los autobuses de la Simbolía mi Universidad, destartalados así. Que uno no sabía si llegaba a Plaza de no la vivo, pero bueno. Entonces, lo que les digo con esto es que esa compasión que le tenemos que imprimir a las cosas, como la productividad, porque en la productividad se evidencia enorme. Se evidencian otras cosas, como las relaciones interpersonales, etcétera, Pero en la productividad se evidencia porque nosotros vamos a ser juzgados de alguna manera por aquello que producimos, por el resultado de esa productividad, por el resultado de eso que somos y que llevamos al mundo. Entonces ahí es donde estamos en una vulnerabilidad total. Porque todo lo que digan de ese resultado nos va a afectar a nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que ser compasivos con nosotros y decir, oye, mira, me quedó esto torcido. Porque realmente yo vengo practicando esto nada más una semana Y yo no puedo pretender que mi primer video de YouTube sea perfecto Yo veo una evolución y eso me lo enseñó a mí mucho YouTube <ríe> O sea, Buda y YouTube Buda le puso palabras a esos conceptos Pero lo que a mí me enseñó YouTube fue a salir A que si el live no quedó perfecto, bueno, <ríe> vendrá otro que si el video no quedó bien, porque entonces el micrófono, hubo un viento huracanado alicio de por allá y me jodió totalmente el sonido, y no lo pude arreglar en pos edición yo tengo que decir, bueno salgo así o no salgo así porque si a lo mejor tuviera aquí una lechuga guindando y salí con esa todo el video live, ¿qué hago? lo quito, lo pongo y yo he optado por mo mo mostrarme en las redes encarnando mi valor regente que es algo que hacemos en ARGE, que es la autenticidad Yo me di cuenta que mientras más auténtica fuera Mientras más yo fuera, más cercana a la felicidad iba a estar Y empecé a actuar con un sonido de eso Claro, yo me pasé de maraca un poco porque también empecé a contar mi historia y toda la cosa Y a veces hay personas que me dicen así como, pero bueno, tú lo contaste todo y tal Sí, no, no es que no, yo tengo mis secretico Yo tengo mis secretico, un momento, yo tengo mis secretos. Pero este, sí conté partes muy dolorosas, partes muy duras, porque yo consideré que esas partes son partes en las que la gente se siente muy abandonada y muy sola, sobre todo en los temas del suicidio y en la salud mental. Es mostrarte cómo eres, es ser auténtico, y a mí eso me enseñó mucho a, a lidiar con mi perfeccionismo, a lidiar con esa, con esa voz del narrador interno y a ser más compasiva conmigo, y decir, mira, en el siguiente voy a hacerlo así, y yo lo he visto, por fin es una de las pocas cosas que he visto como una curva de aprendizaje, porque incluso me pasó mucho con la escritura, que yo me juzgaba como una escritura pésima y qué bolas, y si alguien ganaba un, un concurso no lo ganaba yo, qué bolas, suelo perder el mundo, y de verdad, ah, vivir así es muy molesto. <risa> vivir así es muy intenso y es algo que no recomiendo, entonces yo por eso voto por la compasión y en este programa precisamente yo quiero que las cosas se hagan con la pasión, de la motivación clara, lúcida y con la compasión de cómo manejas esos fracasos diarios. De cómo manejas cuando no llegas a la meta. De cómo te paras. Cómo, cómo te paras después de caerte. La productividad siempre habla del lado de conseguir, conseguir, conseguir, conseguir. Y cómo te levantas. Cuando no consigues, cómo te levantas cuando te caes. Ese es el truco. Ese es el secreto revelado aquí, ahora, desde Montreal. Pero es cómo tú te preparas para esas caídas, cómo tú puedes asumir que la falla es solo más información.